Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, un saludo muy especial para quienes no me conocen aún. Yo soy Andrés Toro y hago parte del equipo de trabajo de Sobseguros y esto es Academia de Sobseguros. Tengo, digamos que una inquietud que viene rondando eh, en mi cabeza desde hace un tiempo atrás, puede decirte que desde el año pasado, pero este año, a raíz de todo lo que está sucediendo con el tema del cambio climático, lo vemos en Australia, lo vemos hace poco aquí en Ecuador. Bueno, muchas, muchas cosas que están pasando, alrededor del cambio climático y calentamiento global. Yo quiero preguntarles a ustedes, como intermediarios y profesionales de seguros, ¿qué están haciendo para promover cosas como, por ejemplo, el uso de bicicletas, el uso de medios de transportes alternativos? Yo, por ejemplo, en mi caso estoy pensando en muchas ocasiones conseguirme una de esas monopatines, ¿cierto? Monopatinetas eléctricas, eh, pero a veces realmente me da un poquito de susto eh, que me aporreen, que me roben eh, y necesito sentirme seguro. Pero ¿qué más eh, ayuda para sentirme seguro que ustedes, los profesionales de seguros? Cuéntenme un poquito y queremos hacer esta reflexión, también que compartan eh, este video acerca de ustedes qué papel están jugando eh, a favor de disminuir un poquito este impacto negativo sobre el cambio climático y el calentamiento global. Recuerden mi preocupación personal se las expreso literal, es que me puedan robar o que me puedan eh, hacer daño por quitarme un monopatín eléctrico por el cual me muevo y reemplazar definitivamente el carro en el que ando hoy en día. Pues obviamente yo sé que existen las posibilidades del de carro eléctrico y todos estos temas, pero pues por ahora no son tan, tan económicos. Pero ustedes, entonces, ¿qué están haciendo como profesionales? Piensen un poquito y si esto les da una idea, pues coméntenlo. Nos vemos. Chao.